Hola. Uh, bueno, buenas tardes. Eh, hoy les voy a hablar de un proyecto que está empezando en el Mediala Prado. Eh, pero que lleva un recorrido eh, pues desde, casi desde los inicios. Eh, esto es eh, Interactivos 10, que fue la primera vez que estuve en el Mediala Prado. En ese momento el Mediala Prado no era este edificio, sino era una cosa mucho más pequeña. El, el, en lo, donde ahora es el FabLab era el Mediala Prado. Y ahí al fondo eh, hubo un espacio que se llamó WebLab, que en este WebLab pues, era un lugar en donde proyectos que estaban en, en el interactivos, que trabajaban con biología, tenían un espacio de experimentación en donde poder hacer como la, pues las, las investigaciones un poco más con, con aspectos biológicos. Eh, por ejemplo, en el proyecto algas verdes eh, hicimos una colección de algas eh, de diferentes fuentes hídricas en Madrid y estuvieron creciendo en el web lab durante, pues, durante los días del medio Prado eh, para ser adaptadas para este objeto, que es un instrumento, eh, se llama un fotobioreactor para hacer crecer estas algas eh, a través de, de, pues de cosas recicladas y, eh, y obtener datos científicos pues de, de, estas, de estas algas. Eh, bueno, seis años después volví de nuevo al Mediala Prado, esta vez en el interactivo 16, Mundos Posibles, y de la misma, bueno, el espacio ya había crecido, el Mediala Prado ahora tenía como este, estas magníficas infraestructuras que vemos ahora, y el segundo piso del Mediala Prado, el, no, la planta 1 del Mediala Prado, eh, poco a poco, mientras que iba avanzando el interactivo pues se, se fue convirtiendo en un laboratorio científico. Eh, ¿Por qué? Porque había muchísimos proyectos que estaban trabajando con, con, pues, con arte, ciencia y tecnología, desde, desde la biología. Entonces, eh, estuvimos como dialogando muchísimo, eh, hubo como muchos espacios eh, para hablar de la necesidad de Mediala Prado, eh, de tener un espacio en donde se pudiese trabajar ese tipo de cosas, de prototipar eh, eh, objetos biotecnológicos. Eh, en el 2017, eh, este grupo que se llama Open Lab, que es un grupo de Madrid que está trabajando con temas de ciencia ciudadana y de biología a lo tú mismo, eh, pues se eh, puso en marcha a prototipar el laboratorio. Y eh, estuvieron durante el 2017 pues, haciendo diferentes experimentos, eh, talleres eh, y eh, haciendo eh, este... Eh, pues este laboratorio itinerante, móvil, en donde cada una de estas cajas, pues tiene como las herramientas básicas para poder hacer experimentación con biología. Eh, bueno, eh, ya en el 2018, eh, este proyecto, pues bueno, lo, lo, lo retomé y hicimos, eh, le pusimos este nombre de Biocrea, el eh, espacio abierto de biología creativa, en donde pues eh, queremos empezar a generar proyectos que tengan que ver con ciencia ciudadana, con arte, con biología, eh, con prototipado de tecnologías, trabajar con eh, biomateriales, eh, genética, bueno, como todos esos temas, pero desde la ciudadanía, no desde los grandes laboratorios científicos, aunque también tienen una puerta abierta pues, a, a trabajar con nosotros. Eh, no, nuestros primeros usuarios han sido el Seminario de Ciencia Ciudadana, que está pasando en este momento, que es un grupo de profesores que están interesados en estos temas. Y con ellos estamos empezando a hacer las primeras actividades. Digo las primeras actividades porque llevamos un par de jueves que nos hemos encontrado. Y con estos chicos de colegio, eh, pues que están en, en el seminario, pues estamos empezando a hacer nuestros primeros experimentos. Eh, el próximo jueves vamos a hacer unos microscopios de cartón, eh, que los chicos, bueno, todos, todos están invitadas a, pues a venir y a prototipar eh, el primer instrumento científico del... Pues del del Biocrea, que va a ser este microscopio para, des, para que se lo puedan llevar y pues empezar a, a, a compilar datos. Eh, también ya para el próximo año pues eh, va a estar abierto todo 2019 y la idea es eh, pues empezar a trabajar de, con un grupo transdisciplinar que podamos empezar a desarrollar proyectos eh, de todo tipo. O sea, la biología es como el, el ente que une todo, pero la idea es que que sea un grupo transdisciplinar, que no haya ningún límite de edad, que no haya disciplinas, sino al contrario, como indisciplinados y personas no especialistas o que quieran eh, romper sus especialidades para generar un grupo eh, activo y diverso que podamos hacer eh, proyectos. Eh, pues bueno, muchas gracias. Gracias Hamilton.